Buen día, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Sí, bueno, hace un frío, un tornillo que es el... Bueno, veníamos afando sí. y empezó un frío en serio. En cualquier parte de la Argentina que vos ves, otra vez había una filmación en Neuquén en abril, en la zona de los Siete legados, nevando en abril... Too much. Este, mucho frío ahí la gente. Sí, demasiado, demasiado. ¿Cómo andás, este, haces, Ubaldo ¿Cómo Luna, periodista, bien. gente con la que nos llevamos muy bien? Estamos acá otro viernes en estos segmentos que le ponemos diálogos, entrevistas. ¿Cómo hay andás? Un, hay un poco de todo. Bien, Marcelo, bien, también, llevando a cuestas esta semana de bajas temperaturas con el compadecimiento de aquellos que la tienen un poquitito más complicada que nosotros, no, por sí. supuesto, y, y entre otras cosas por el servicio de transporte público que ah. en esta semana el ferrocarril Urquiza anduvo con cancelaciones, con demoras, gente que 6 de la mañana está esperando una formación y que sigue de largo, no es un buen dato, el ferrocarril Sarmiento también tuvo cancelaciones y demás, hay una vuelta de tuerca que no se le pega al transporte, que además bueno se viene con aumentos para el área metropolitana, parece... En ciernes. Pero así bueno, que, perdona que te interrumpa. Sí. Así que el Urquiza eh, estuvo con, con dramas. Sí, señor. Principios de esta semana, lunes, martes. Irónico. Te saben que yo tengo una cosa que se llama Noticias vía Mail. Eh, no lo publiqué porque primero me, me decían que estaban cambiando el Urquiza los sí. ascensores de eh, Martín Coronado, de Rubén Darío, sí. y que estaban haciendo toda una inversión y no sé qué, y yo. Les contesté, le dije, cuando tenga foto del ascensor de Rubén Darío... La espero. Man, la espero. Y él ahora viene y me dice... Esto dice, no, la estoy poniendo... Vamos para adelante, ¿no? Como dicen ellos. Sí. Este, eh, estás poniéndome ascensores, pero el tren no anda. Es que uno pinta la aldea de acuerdo a la experiencia que le toca vivir, ¿no? En mi caso, eh, mi esposa es usuaria del ferrocarril Urquiza, lo toma muy temprano, seis y pico de la mañana, y esta semana tuvo cancelaciones que... Para colmo de males, a veces uno dice de parte de los trabajadores debería existir un poco más de empatía, ¿no? Porque los que están esperando el ferrocarril a esa hora de la mañana y por lo general no son aventureros, o son laburantes, o son estudiantes que necesitan el transporte. Y por ahí si vos avisas a tiempo a la gente que el ferrocarril tiene cancelaciones, le das la chance de tener una alternativa, tomarse un colectivo, ir a tomar el San Martín, o tomar algún colectivo que te deja en Ciudad de Buenos Aires. Me parece que ese tipo de de si se quiere solidaridad con el otro debería estar un poco más presente en los laburantes y que a veces uno lo ve y no se siente a gusto cuando te tratan de una manera poco agradable porque después son los mismos que vienen a pedirte solidaridad a vos digo, hay que ponerse en el, en el lugar del otro, es fundamental, ¿no? Y sí, este, después de todo lo hacemos todo y yo siempre digo, la calle, todo lo, la calle es el primer lugar donde... En Argentina, en Alemania, en Luxemburgo, es el primer lugar donde la gente se encuentra. Tal cual. Y entonces vos ahí ves qué está pasando, más allá de los relatos de los que hagan holandeses, argentinos, uruguayos, sí. etiopíes, lo que pasa en la calle te dice mucho. Y además, eh, cuando vos hacías referencia a la comunicación que te llega, en este caso de la empresa que trabaja para Metrovías, sí. eh, también hay que tener. ...y tomar con pinzas ciertos informes de radios nacionales. Porque mientras mi esposa llevaba casi una hora esperando el ferrocarril... ...vos escuchabas algunas radios de las más importantes... ...y escuchabas a quienes dan el reporte del tránsito, del estado de autopistas y demás... ...y te decían que los transportes ferroviarios funcionaban todos con normalidad. Esto si mal no recuerdo fue o el lunes o el martes... ...y ni el Urquiza ni el Sarmiento funcionaban con normalidad... Salvo que uno acepte como normalidad que no lo era, ¿no? Claro. Que, que haya cancelaciones, que haya formaciones que vienen atiborradas de gente, que después de Rubén Darío es casi imposible subirse, en fin. Pequeños detalles que hacen a, a la vida un poco más complicada. Y claro, porque haciendo ir, ir, irónico y haciendo amigos con Marcelo, el tipo dice, pero si es normal, Claro. Si están acostumbrados a vivir así, esperan? es normal que esperen, <coughs> pero es normal que de repente no ande, es normal que pare en medio de la nada también sí. es normal sí. y eso que el urquiza es una línea Marcelo que, que anda ver, bien el es que relojito históricamente todo. ha sido la mejor por algo el menemismo fue la primera que privatizó no la primera que concesionó hasta el presente pero transporta relativamente poca gente si uno lo compara con el San Martín y ni que hablar con el Sarmiento no considera que debería funcionar un poquito mejor de lo que lo está haciendo eh, bueno, la semana. ¿Por dónde, disculpa que te interrumpa, sí. porque me gusta hacerle la pregunta de estilo. Sí, sí. Dígame usted, caballero, ¿por dónde vamos a transitar? Mira, vamos a transitar varios caminos. En Urlingham también muchos tienen que ver con esta cuestión estacional de las bajas temperaturas, pero que de alguna manera está relacionado con el tema de, de las obras y cómo se llevan adelante. Pero el primer paso. Está referido a una historia de la que te hemos contado largo y tendido aquí en nuestro programa. No, no, vamos a lo de Combate de Pavón, que era con lo que quería ah, empezar está en bien. realidad. Eh, ustedes saben que la continuidad de la obra de Combate de Pavón. Pongo las imágenes. Exactamente, que fue desde Camino del Buen Aire o desde Paso Morales hasta el Boulevard O'Brien, ha tenido muchas ideas y vueltas a lo largo de, de este año especialmente porque esa continuidad de esta obra que estamos viendo ahora en imagen y que ha sido una obra realmente necesaria, muy útil, que la gente de Burlingame y de las localidades vecinas utiliza, ha tenido muchos reparos porque lo que originalmente era el proyecto de traza fue posteriormente modificado. Rápidamente hubo gente de Jorge Newbury que se puso al frente del reclamo considerando que las condiciones de vida, la vida que hasta entonces conocían iba a estar sumamente modificada por esto que ellos discuten se trate de progreso. La continuidad prevé, por ejemplo, como vemos en esta imagen, la construcción de un nuevo puente sobre el Arroyo Morón y el desemboque, si vale la expresión, del tránsito de combate de Pavón que continuará de O'Brien hasta eh, enlazar con la ruta provincial número 4 ya en terreno, en jurisdicción, del vecino partido de 3 de febrero. Recordemos que así como vemos en imágenes a un par de mujeres paseando por la vereda del lado de Hurlingham, la vereda de enfrente ya es 3 de febrero. Bueno, desde el año pasado se viene trabajando y reclamando por esto, hay agrupaciones de vecinos que no quieren la obra, otros que sí, como esa imagen que estamos compartiendo, que han manifestado, inclusive hemos estado allí, que consideran que la obra a diferencia de lo que sostienen quienes rechazan la traza, sí le va a aportar desarrollo y progreso al lugar. Es discutible, hay argumentos a favor y en contra de este asunto. Lo cierto es que las obras estaban paralizadas, quienes las rechazan dicen parcialmente paralizadas. Otros entienden que había una decisión de la justicia que entre otras cosas estimó que para la continuidad de la obra se tenía que notificar a los vecinos y además realizar lo que uno considera es un ABC y esto es una audiencia pública. Como todas las audiencias públicas en la Argentina no son vinculantes, de acuerdo a lo que se planteó por parte de aquellos vecinos que lo reclamaban desde el inicio, desde el comienzo de la obra, se debía llevar adelante esta audiencia pública que decimos no es vinculante porque lo que allí se resuelve o lo que se expone, mejor dicho, no, no tiene carácter que implique las futuras decisiones, pero sí sirve como para que los distintos sectores, en este caso que polemizan por el tema, puedan dar a conocer su posición. ¿Qué dice la gente que rechaza la obra? Que bueno, la audiencia pública fue extemporánea, que la audiencia pública no contempló los, eh, las posibilidades de participación que ellos sostenían, de hecho señalan que el municipio prácticamente copó esa audiencia pública con estudiantes de la carrera de, de Medio Ambiente, de Ecología de la Universidad Nacional de Burlingame, en donde señalan y acusan la esposa del actual Intendente Interino, eh, Damián Celsi, es docente, y en donde, por ejemplo, cursa la actual Directora de Medio Ambiente de Burlingame, la joven Abril Copriva. Lo cierto es que esa audiencia se realizó que los informes que la justicia entendía fueron presentados por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo su, la realización de la obra, y que por lo tanto la justicia, que hacemos un paréntesis aquí, no hay un juez titular, en realidad esta causa la inició el, se inició en los tribunales de San Martín, no hay un juez titular para esto, por lo tanto la causa ha ido parando de mano en mano de distintos jueces subrogantes. La última jueza que intervino en el caso, es la doctora Mónica Luján López del Departamento Judicial de Morón, pero que subroga en este juzgado de San Martín y que determinó que con la realización de la audiencia y la información que suministró la Dirección Nacional de Vialidad, el Provincial de Vialidad, perdón, la obra no tiene más eh, que continuar para alegría de aquellos vecinos de Jorge ⁇ Ñuber especialmente y también... El municipio de Burlingame y de 3 de febrero, que están involucrados en este tema, la continuidad de los trabajos. Eh, hablaba con gente de la Perdón, San... sí. eh, ¿Paran la, la, sigue, la continuidad? Sí, ah, se, se, se termina la cautelar. Se venció ah. la cautelar que frenaba los trabajos. Ah. La jueza Mónica Luján López, reitero, del Departamento Judicial de Morón, que subroga este juzgado de San Martín, entiende que ya se dieron las explicaciones del caso, ya se realizaron las diligencias que se reclamaban, la gente que rechaza la obra dice, bueno, pero no se hizo como nosotros queríamos. Lo cierto es que la justicia entiende que ya no hay razones para continuar con la cautelar, por lo tanto la obra debería reiniciarse, debería prolongar lo que hasta el momento ha quedado postergado o frenado en el boulevard O'Brien. Eh, ¿Van a apelar los vecinos? ¿Tenés alguna información o sospecha? Mira, hablaba con una de las referentes del espacio que, que rechazan, sobre todo por el tema de la traza, ¿no? Más allá de las consideraciones de sí. cómo afecta a esto su calidad de vida, ellos sí. dicen que el proyecto original, cosa que es cierta, contemplaba una traza y que ésta se modificó de modo inconsulto. Ya dan como por perdida la batalla. Lo que te reconocen en privado es que, bueno, ya esto demanda mucho esfuerzo de la gente que rechaza, porque del otro lado litigan dos municipios, la provincia, eh, y que, bueno, si la justicia ya ha dado su veredicto en este sentido respecto a la continuidad de la obra, consideran que la obra va a seguir, que no hay más posibilidades de, de, de interponer recurso alguno. Ahora, lo que están tratando es de que la obra tenga el menor impacto en cuanto al efecto sobre el medio ambiente y el humedal que ellos dicen hay que defender del de Arroyo Morón. De hecho han hecho el fin de semana pasado una recorrida con gente que se quiera acercar de, uh -huh. del movimiento ambiental de Burlingame y demás para identificar aves y especies eh, de flora y fauna que a las orillas del Arroyo Morón eh, están allí. Ellos han hecho varios recorridos de este tipo y la búsqueda que tienen ahora es, reitero, atenuar el impacto y buscar la creación de una reserva natural en la zona. Veremos si son compatibles la realización de la obra de combate de pavón y este proyecto que tienen en mente. Al menos este, mirar, mirar el impacto en la zona que está transitando, que pasa por el frente de, de determinadas casas que están ahí, uh -huh. sí. ver cuál es el impacto que tarde o temprano, porque digamos vamos a, a pensar que se han hecho las cosas bien, vamos a pensar por un lado, que la provincia entregó los papeles que técnicamente tenía que entregar porque es uh -huh. la que lo está ejecutando sí. eso, sí. este y vamos a pensar que lo hizo bien. De cualquier forma, impacto ambiental hay, va a haber. Entonces está muy bien que ellos por lo menos continúen en este hacer una observancia de eso y de plantearlo sí, sí, también. Claro. Hay, por supuesto que la realidad, hablamos de una obra que comprende dos municipios y que ejecuta sí. la provincia, pero claro que afecta mucho más a Burlingame, porque Burlingame es el distrito que tiene áreas urbanizadas. 3 de febrero, eh, lo único que tiene hoy por hoy allí como presencia es el histórico hipódromo de trote de Burlingame, que está del lado de 3 de febrero, paradojas claro. de la vida. Pero lo concreto es que hoy por hoy afecta y de hecho. Las posiciones a favor y en contra de la obra básicamente son de vecinos de Burlingame, más específicamente del barrio Jorge Ñoberi. ¿Mm? Que además están, este, hay dos posturas ahí marcadas. ¿eh? Muy en, marcadas. El, en el mismo barrio, Muy ¿no? Muy marcadas. Muy en marcadas. El mismo barrio. Algunas, con, por supuesto, que han recibido el apoyo del municipio, la que quiere la continuidad de la obra. De hecho, en algún momento concurrimos a, a un reclamo vecinal a favor de los trabajos que contó con la presencia de concejales del oficialismo. Y otros que han sido respaldados en algún momento con episodios de violencia este, poco felices que tuvieron como víctimas algunos de los asambleístas que han recibido el apoyo de referentes de la izquierda como por ejemplo la diputada nacional mandato cumplido Mónica Schlotauer. Mm. Lo cierto es que este asunto parece estar definido a favor de la continuidad de la obra. Lo que quieren hacer los vecinos que sobre todo están reclamando por la calidad de vida que tienen en su barrio es preservar o atenuar los impactos de este trabajo, Marcelo. ¿Mm? Bueno, eh, lo que esperamos es lo mejor para la vida de los vecinos que viven en ese lugar. Cual? Yo fui a visitar a ese lugar y hablaba con un vecino y lo escuchaba con, aten con atención y él por ahí me preguntaba cosas a mí yo le dije, mira, la verdad yo vivo de acá a 20 cuadras. Claro. A mí no me afecta, el que te afecta esa voz vos. Exacto. Entonces, y... sí. por eso yo iba a escuchar y miraba el ámbito Desconozco cuál era la traza anterior uh -huh. La verdad que no, no la conozco la traza Supongo que sería hacer el cruce unos, unos 100 o 200 metros más atrás Exacto, haciendo una especie de curva a la altura de la calle O'Higgins claro. No directamente como está previsto en la última modificación del plan de obra Que es directamente desembocar a la altura de Miranda claro. Digamos que es donde está el núcleo donde fusiona un mercado comunitario Donde está el núcleo digo, de la oposición Sí, a, sí, sí. a este tema. Pero bueno, es reitero, una disparidad de recursos también, ¿no? Porque una obra que impulsan los municipios a un consigno partidario distinto y que tiene a la provincia como ejecutora, bueno, lo cierto es que la empresa a cargo de las obras supuestamente tiene ahora vía libre para continuar con ellas. ¿Sí? Veremos cuál es el desarrollo de esta información, porque esto no va a parar, uh -huh. ¿no? Van a suceder muchas cosas como caminando en paralelo. Por un lado va a estar la, la obra, la, la sí. empresa privada trabajando en la construcción del puente y paralelamente van a estar los vecinos de un lado y del otro viendo, observando, algunos apoyando y otros uh -huh. estudiando qué le pueden encontrar para este, eh, beneficiar a que disminuya el impacto este ambiental que va a tener de cualquier forma. Y hablando de medio ambiente, Marcelo, no, antes de pasar al otro tema, uh -huh. eh, quería comentar algo que lo vi viniendo para acá. La ventaja de los que somos de Hulingán respecto a las cosas que pasan es que uno puede vivir cotidianamente aquello que nos afecta. ¿no? Así como, por ejemplo, el semáforo de Jaureche y Roca, o Roca y Jaureche, estuvo casi una semana sin funcionar, eh, uno puede contar ese tipo de cosas, estamos hablando de un semáforo importante, ¿no? sobre todo para los que vienen de Roca y quieren doblar hacia Jauretche, que se les hacía casi la vida imposible. Eh, hemos recibido y nos parecía muy auspicioso que desde el municipio, inclusive el intendente interino Celsi lo planteó en la apertura de sesiones, la campaña de recuperación del arbolado público de Burlingame. Sí. con la donación y el sistema de padrinazgo para que un vecino o una vecina se hiciera cargo de ese árbol que está numerado, hemos visto algunas especies. Acá en la otra cuadra hay dos o tres plantas. Exacto, Sobre, en mi barrio también hay varios, eh, esto es importante y está bueno, ojalá que lo, lo mantengan y que ese árbol sea cuidado como corresponde porque si hay algo que necesita Burlingame, justamente es eso. Y creo, creo que son especies este, autóctonas. Sí, totalmente lo que lo hace todavía mejor. Ahora, eh, el problema que tienen no solo esta gestión, sino en general las gestiones, es la idea de presentarte cosas nuevas, de presentar iniciativas nuevas o innovadoras y no preservar lo que ya está en funcionamiento. Así como vas a encontrar, qué sé yo, repavimentaciones, no ves planes de bacheo. Las calles, por ejemplo, las que rodean la Universidad Nacional de Bullingham están detonadas. Sí, sí, están todas detonadas. Sí, y estamos hablando de un área céntrica que rodea nada más y nada menos que un, que un emblema de Bullingham como es su universidad. Ahora, así como está esta iniciativa de recuperar el arbolado público, se debería tener mucho más cuidado en preservar el que tenemos. Eh, uno entiende que quizá en lo personal me hubiese gustado vivir toda la vida en el Hurlingham que conocí, ¿no? con las casonas sobre la avenida Roca, ese perfil que claro, está se está perdiendo porque bueno, el progreso tiene ese tipo de costados que por ahí no nos gustan tanto, pero también se necesitan viviendas, desarrollo inmobiliario, mayor cantidad de contribuyentes y un montón de cosas que podemos decir sobre la mesa y otras que pensamos pero que no tenemos pruebas para afirmar lo contrario. Ahora, eh, es una vergüenza lo que acaban de lo que acabo de ver en unos plátanos que deben tener unas buenas décadas de vida ubicados sobre la avenida Roca casi, casi Santa Ana Roca frente al Hurlingham Club en uno de los proyectos que se va a convertir seguramente en un edificio en donde mutilaron de un modo salvaje dos o tres plátanos que entre otras cosas hacían y daban a la ciudad de Hurlingham un entorno que le hacía apetecible para venir a vivir a ella si vos destrozás las condiciones que invitan a mucha gente a vivir en Urlingham, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Nos, ¿Nos quieren convertir en un nuevo morón? Tenemos un ejemplo muy acabado de lo que es morón en cuanto a un crecimiento sin ningún tipo de regla. Desordenado, extemporáneo, eh, feo, feo además. Y la verdad es que lo que hicieron en la vereda, no, no tengo la altura exacta, pero es en justo en la última cuadra antes de llegar a Santa Ana sobre roca, hay dos o tres plátanos que están eh, ni siquiera los extrajeron, ¿no? los mutilaron y dejaron esos árboles ahí a la miseria verdaderamente. Y uno dice, bueno, está bien que planten árboles nuevos, pero esos plátanos ya nos venían a dar algo que los nuevos nos lo van a dar en décadas. Eh, hay que tener cuidado respecto a ese tipo de cosas porque uno señala que eh, sí, el Estado tiene que estar presente también en ese tipo de... Tarea. ¿no? A mí me, me, me duele mucho porque la verdad es que perdemos el perfil que históricamente ha tenido Burlingame, además de ser un atentado contra la naturaleza de la que tanto hablamos. Ayer fui a Capital. Mm. Eh, cometí el error de ir con el auto ay, ay, ay. Eh, a Capital. Eh, fui a hacer un trámite y tuve que volver por la avenida, por la avenida Callao. Que andar por las paralelas. Uy, uh, qué feo. ¿no? Eh, vos decís, yo no sé cómo viven los porteños en esas zonas. Obvio que no es lo mismo este, Versalles, ni Liñer, ni este, Villa Puyredón, lo, los barrios, los barrios más alejados. Al estado, claro. Pero ahí en el centro es un delirio. Y vos ves que construyen más, más departamentos y decís, pobre gente, ¿cómo va a vivir? Sí. Y entonces. Hacía un paralelismo con. Le hablaba con mi hijo, porque a Federico le gusta menos ir a, a Capital. Directamente no soporta. Yo le dije, yo no me enojo porque voy a ir a vivir ahora, voy a Urben, a que donde está mi, mi, mi domicilio. Sí. Y estoy contento como es, digamos, en esta en esta no presión. Entiendo que tienen que haber edificios en los lugares por la gentrificación, porque tienen más servicios y bla, Lo bla, que quieras, sí, yo no yo estoy en Incluso va a ser tentador. Llamar a los porteños y decir, mira, vos cómo querés vivir, como cerca de la, de la General Paz y Avenida La Plata, ¿te gusta eso? ¿Te gusta eso para tu vida, buen sí, caballito? Sí. O esto. Ahora, lo que él dijo es importante. Primer tema, él habló de los semáforos para los coches. Yo te digo, los semáforos, ¿qué pasa con los semáforos peatonales? En Hurlingham, o no los tiene o no funcionan. Pero ya de hace rato... No solamente de esta gestión, de hace rato. Sí, sí, sí, claro. De hecho, Marcelo... Semáforo peatonal de la zona más peligrosa para el peatón, que es Rubén Darío, los peatones no saben cómo carajo es se una aventura, cruza. Es una aventura. Cruzar del banco que está allí donde funcionaba la vieja estación de servicio Isaura hacia la vereda siguiente sobre roca, Olídate. es una tarea titánica que depende de la buena voluntad de los conductores y, de, y la otra, del otro lado donde está en la esquina, están los taxis que sí. toda la vida han estado sí. parados ahí y uh -huh. quieren cruzar ahí en ese lugar también, no saben a qué luz responde porque cuando le da verde a los que están del otro lado del banco le da verde para continuar sí. y ellos no saben qué van a cruzar, no hay semáforo peatonal, digamos no es una no es, no es una no lo pones, no lo tenés que poner dentro del rubro crítica lo tenés que poner dentro de, del rubro hacelo mañana porque antes no se hizo. No, claro. los, pe, los semáforos peatonales en Villa Tesei pasa lo mismo. Creo que el único que debe andar más o menos es uno que pusieron en donde arrancó la UNAUR, ur uh -huh. Ahí sobre Vergara sí, sí. que pusieron un semáforo. Creo que debe ser de los pocos que andan, pero el resto de la gente cruza en lugares como puede. Sí, enfrente un... al Marechal también. Sí, ahí, Yo ahí te lo marco todo porque ando por la calle. Hay un problema en el semáforo. Cuando vos venís de Morón, en Origone, ahí donde en la calle que conduce a la, a la Universidad Nacional de Burlingame, cuando venís de la calle por Vergara en dirección a Burlingame, proveniendo desde claro, Morón, tenés un semáforo. Para doblar tenés pero además hay una farmacia que puso ahí. Claro, que puso cua ahí. la que puso 400 este cruce verde. ¿Y te <ríe> confunden con el semáforo? Sí. Te confunde con el semáforo porque vos ves tantas luces verdes, tantas cruces Exacto. que a lo lejos no hay una como tal. visual. Exactamente, que eh, deberían o estar a otra altura o el semáforo debería estar antes o algún tipo de medida hay que tomar porque la verdad es que te confunde, te confunde. Pero bueno, me, me provoca mucha pena esto eh, y ojalá recibiéramos el lunes una gacetilla del municipio de Urlingan diciendo que ya es tarde, ¿no? pero la empresa constructora que está desarrollando ese proyecto inmobiliario en Avenida Roca ha sido sancionada porque el proyecto inmobiliario es de la vereda para adentro, la vereda es espacio público y lo que han hecho, reitero, mutilando un par cuanto menos de plátanos históricos de Burlingame, es imperdonable. Eh, la verdad es que han afectado el patrimonio ambiental de todos los vecinos de Burlingame, y me llama la atención que una obra tan céntrica permitiera que, me imagino, motosierras de gran porte estuvieran trabajando sin que nadie advirtiera lo que estaban haciendo. Me, me llama la atención. No, eh, yo lo escucho a él y digo, los árboles, fundamental, porque hoy en día sabemos todo lo que, todo lo que hace un árbol, ¿no? Tenemos problemas con el CO2, el árbol colabora con eso. Este... Después tienes cuestiones culturales, como es eh, tirar abajo casas que en este momento deben estar ahí de cumplir 100 años, sí, ahí sí. mismo sobre la avenida Roca. Eh, hay una que mi, mi pareja es Urlingam originaria, como le digo yo, igual que el caballero, y este y nació en una casona. La vecina de al lado compraron la casa que tiene, creo que, no sé, 10 años menos que donde ella nació, y ya le hicieron bola. Sí, ya claro. la tiraron abajo. Sí, sí, sí, Después claro. había otra que era más vieja, que esa, si no tenía cien, más de 100 años, ya pegaban el palo, que era cuadradita. Una casa muy, muy, muy antigua. Sí. Muy antigua, que si un edificio que es muy lindo estéticamente. Me gusta el diseño, todo lo que hicieron. Volan una casa. Voy a decir: el problema es que si vos destrozás tu pasado, te quedás sin presente. Y los que vengan en el futuro no van a saber. ¿Por qué son Yo no sé si hay mucha gente que ya puede elegir, no, digamos, eh, qué características busca al momento de pensar en un lugar para mudarse o para empezar su, su vida. Eh, lo que sí está claro es que a este paso y en determinadas regiones, si lo que buscaban era un Hurlingham con verde, espacioso no lo y demás no lo van a tener, por lo tanto Ullingham va a dejar de ser apetecible en este sentido. Hoy por hoy lo que tiene de ventaja en relación a otros municipios, pero que al mismo tiempo también la condena, es el tema de los precios, pero hay otros distritos que lo rodean a que son mucho más económicos, claro. que por eso mucha gente de Ullingham se está yendo por ejemplo a Bellavista claro. o, o a San Miguel. Eh, pero reitero, me parece que hay, un, hay un, un abuso de parte de las empresas constructoras que están depredando lo que no les pertenece, porque les pertenece el lugar, el terreno en donde van a estar no. el edificio, pero la vereda no les pertenece, ahí debería estar el Estado presente para evitar ese tipo de, de abusos y de bueno, destrozos que no se van a recuperar. Yo miraba la otra vez así en perspectiva y una de las cosas más lindas que dejó aquella obra de la Avenida Roca, el ensanche, la repavimentación total y demás, fue que cuando vas eh, de Burlingame hacia Palomar, los árboles, inclusive los que sobrevivieron y que plantaron en el bulevar central, eh, ya están haciendo galería con los árboles de las veredas, ¿no? Y eso le da no solo mejoras en el ambiente, sino que le da estéticamente otra mirada a Burlingham. Bueno, en este caso la abortaron con lo que pasó ahí en, en la Avenida Roca. Hay que ser cuidadoso, pero eh, uno... Desde el punto de vista de, la, de lo positivo que uno siempre muestra, como si fuera el yin y el yang. Uh -huh. es decir, está la Universidad Nacional de Hurlingham. Y dentro de la Universidad Nacional de Urlingham sé que hay toda una parte de, que se dedica a la cuestión de arbolados sí, y a sí, la sí, cuestión claro. este, biotecnológica, que también han participado de un estudio sobre el arbolado de Hurlingham. Así que estaría... Eh, bueno, quizás habría que buscarlos a ellos y preguntarles sobre el tema del arbolado. Sí, sí. ¿Qué resultado ha dado el estudio sobre las especies que tenemos, sobre sí. qué especies convendría tener y demás? Pero bueno, eh, Ubaldo, ¿por dónde Bien. seguimos transitando? Seguimos porque el tema, y hoy vamos a tocar varios puntos de lo mismo, naturalmente ha sido como... Como lo decimos habitualmente, una charla de ascensor, este asunto de el frío que hace, ¿no? las bajas temperaturas que a lo largo de esta semana han tenido una ola polar. Y lamentablemente, más allá de los dos años en los que las escuelas estuvieron prácticamente cerradas, muchas obras que se decían, se estaban haciendo, evidentemente no se han realizado en distintos puntos. Según la encuesta, según quien te lo cuente, vas a pasar de cerca de 350 escuelas lo dijo ayer el Ministro de Educación de la provincia Alberto Sileoni hasta las más de mil que dicen desde la lista opositora multicolor de izquierda en el SUTEBA lo cierto es que el promedio de ese número que reconoce la provincia y el que denuncian los sindicatos opositores es un número elevadísimo para, reitero, una historia que hoy afecta en el caso de Urlingham especialmente a la escuela secundaria número 10 paso Exacto. Ahí, ahí está. Eh, conviene recordar que la número 10 actual no es la 10 que conocimos aquí en el área de Ullingham Centro, sino que es una escuela secundaria que está ubicada en la calle Balboa, en la localidad de Villa Tesey. Una escuela que me contaban no tiene servicio telefónico, en donde no hay estufas, en donde no hay puertas, y por eso los chicos como ven en imágenes tuvieron que hacer una puerta de cartón. ¿Cómo? Una puerta de cartón, exactamente. hicieron, una, hicieron una puerta de cartón? Porque no hay puerta en esa escuela. Eh, este reclamo ha llegado de parte de la comunidad educativa y también desde el colectivo de padres organizados. Justamente tenemos un audio, Marcelo, de sí. una de las, eh, personas, de las personas que se ha puesto a, a denunciar esta situación desde la pandemia, cuando reclamaban por la vuelta a la presencialidad. Ella se llama... Ángel Espardo, y contaba respecto a la situación de las escuelas públicas de Hurlingham por las bajas temperaturas. Vengo a comentarles algo que estamos viviendo en Hurlingham. Eh, en particular una escuela, la escuela secundaria número 10 de Hurlingham. Eh, nos encontramos que los chicos de segundo año hicieron una puerta de cartón, sí, una puerta de cartón para intentar no pasar tanto frío. Están sin puerta en el aula desde comienzos de año. Los directivos dijeron que vienen reclamando el tema de estufas al Consejo Escolar desde 2010. Esta, se, esta semana se comunicaron eh, por el tema del frío eh, con todos los padres vía WhatsApp. Todos entran una hora más tarde. En vez de entrar siete y media, van a entrar ocho y media. Los chicos pierden una hora de clases por el frío, pero nadie habla de cómo la van a recuperar. Son cinco horas en los cinco días de la semana. Son cinco horas menos de clase. La escuela no cuenta con una línea telefónica hace años. Siguen sin solucionarse el problema de las ausencias o licencias de docentes, afectando así la continuidad pedagógica de los chicos. Los padres los padres de esa escuela y de muchas escuelas de hurlingham y de Buenos Aires, y de todo el país, Queremos que nuestros hijos puedan aprender en escuelas dignas, con profesores designados y presentes en el aula. Estamos en zonas, en este caso, Hurlingham, es una zona urbana, es ciudad. El clima no puede ser impedimento para sus aprendizajes. Queremos clases presenciales todos los días, para todos los chicos. Ahí la escuchamos, ¿eh? Sí, era Ángel Espardo, de Padres Organizados de Urlingam, una de las referentes de este espacio que nació, recordemos, en, en aquel momento, en plena pandemia, inclusive reclamando durante una visita del gobernador Axel Kicillof la posibilidad de hablar para plantear el deseo y, y la iniciativa que tenían respecto a este tema, que todavía sigue siendo un debate, ¿no? el alcance y el impacto que ha tenido en las políticas educativas casi dos años sin clases. El tema es que uno entendía y esperaba que en esos dos años las escuelas se pusieran en condiciones, eh, todas las escuelas. Y la verdad es que lo que uno está encontrando, eh, al margen de las cifras que hablan de más o menos escuelas, eh, como siempre, en la experiencia, en, en, lo, en lo que a uno le toca vivir, todos los días viajo en colectivo y la mayor parte de las personas que viajan en el colectivo son estudiantes. La mayoría, un 80% del transporte, Está destinado a estudiantes secundarios de distintas escuelas de Burlingame y del municipio vecino de Morón, a donde van a estudiar también chicos de Burlingame. Eh, últimamente el colectivo está casi vacío a la mañana, porque esos chicos están entrando todos los días, una hora, dos horas más tarde de lo habitual, por el tema de las bajas temperaturas. Que reitero, no debería ser razón, porque no vivimos tampoco en Alaska, ni vivimos en Siberia, como para que los chicos no pudieran llegar a la escuela y tuviesen la escuela en condiciones, en el caso de la escuela 10, esta escuela de Villa T6, la situación es todavía más problemática, porque además de esto que veíamos de escuelas con puertas de cartón, porque no hay puertas de verdad, eh, han enviado una carta al consejo escolar en donde alertan que, por ejemplo, la escuela tiene cerca de 400 alumnos y alumnas de matrícula y cuenta con dos baños en los cuales en uno hay un inodoro y dos mingitorios, y en otro hay solo dos inodoros. Cinco, seis, cinco, o seis elementos para 400 alumnos. Parece poco, parece muy poco. Eh, y por lo tanto uno espera que se resuelvan este tipo de cosas. El eh, ministro Sileoni dijo, reitero, Burlingame tiene un caso muy conocido, pero la mayoría de las escuelas, reitero, están perdiendo todos los días una hora de clases, por lo menos, lo que implica a la semana un día entero de clases que se pierde, que si viniéramos de otro panorama, bueno, uno dice, bueno, se puede, se puede soportar una o dos semanas, venimos de dos años casi con las escuelas cerradas, y lo que dice el ministro, Sileoni aseguró que ante el problema iban a acercar en algunos casos estufas eléctricas, eh, bueno, no es lo mismo eh, no. en cuanto al nivel de calefacción y por otro lado tengamos en cuenta que las escuelas también suman otra problema, pro, problemática perdón, que son las instalaciones eléctricas y si vos incorporás demasiado consumo de golpe salta la térmica exacto ese es un problema yo tengo dos tipos de calefacción acá en casa eh, tengo las estufas eh, comunes eléctricas Desde, ya le digo este, queridísimo sí. ministro a quien admiro al señor Sileone mire lo único que sirve eléctrico para calentar es el aire acondicionado frío-calor. Es lo único, el que único, sirve, es. El único que sirve. El resto tenés que... No calienta. Yo me compré tres estufitas chiquititas y las empecé a, a regalar. Porque no cuando viene el frío en serio no, no, no sirven. Uh -huh. No sirven para nada. Sí. Este, es una experiencia. En uh -huh. cambio, hay otra parte de mi casa donde hay aire acondicionado frío-calor y cuando pones el calor... Calientan claro. inmediatamente. Sí, totalmente. Te digo. Pero es... también está lo que él dice. Hay que ver cómo estás con los cables, cómo estás con las térmicas, porque sí. al, más allá del chiste popular, la térmica salta. ¿ves? Exacto, exacto. Sobre todo cuando viene un consumo desproporcionado para el que la red no está, no está preparado. Esto hay que tenerlo en cuenta, reitero, porque hablamos en el caso de Ullingham de. Pocas, ¿no? Si hablamos específicamente de una escuela, hay otros casos también en los que en la mayoría los chicos están ingresando tarde. Mira otro ejemplo, también paso con el colectivo todos los días, eh, siete y media de la mañana el Esteban Echeverría es una ebullición de gente habitualmente, entre el Colegio Roca Alemán que está ahí nomás. y claro. Bueno, el Echeverría es ahora, ahora está cerrado, está cerrado y con las luces apagadas. Es decir que los chicos deben entrar cuanto menos una hora después. Entonces eh, es verdaderamente problemático porque afecta el funcionamiento de las clases, todo lo que hay que recuperar después de los dos años de la pandemia, y también no sé en qué medida esto está afectando porque las escuelas que no tienen gas o las escuelas en las que no se ha realizado la inspección después de las obras de gas, también comprometen el funcionamiento de los comedores escolares. Ah, claro. Entonces, ahí caemos en un costado académico de formación y también en una cuestión básica de respuesta social que tiene que ver con la gran cantidad más de lo que debía, de lo que se debería, de la cantidad de gente, de chicos y chicas que por ahí hasta reciben el único alimento caliente del día en su escuela. Lo que siempre me he preguntado es lo siguiente, ¿no? ¿Usted tiene su casa, igual que yo, igual que él? Yo, por ejemplo, ahora tengo que cambiar eso que estábamos hablando. Elimino las, las estufas este, eléctricas y voy a poner una estufa de tiro balanceado. ¿Qué hace Cogan Dice, ay compra la estufa de tiro balanceado. Llama a un gasista matriculado que ponele que me costará conseguirlo un poco más, pero en dos o tres días está resuelto. Y obvio que la actitud que yo voy a tener es de que la casa no vuele en pedazos. Claro. Entonces... Yo pregunto, la escuela, que es como una casa común realmente, un lugar donde los chicos pasan una parte de su vida, uh -huh. ¿cuál es la dificultad para decir, este, sé que es burocrático? Es burocrático. Eh, es burocrático y y decir, tiene... pues, ¿Qué pasa? ¿Va a comprarse una estufa? ¿Llamás a un casista? ¿La pone. Lo que pasa es que ahí hay un problema que, claro, con los dos años de escuelas cerradas y siendo el Estado quien está detrás ya debería estar resuelto, pero que tiene que ver con la calificación del gasista matriculado, que no es cualquier gasista matriculado el que puede dar la autorización para la supervisión y la puesta en marcha de un sistema de gas en establecimientos públicos. No es lo mismo. Por eso... Eh, se señala la responsabilidad en el caso de la escuela que voló en Moreno, de Sandra y Rubén las víctimas fatales sí, de esa negligencia acuerdo. muchos señalan la responsabilidad del gasista porque fue convocado un gasista matriculado pero no matriculado para esa especificidad que requieren en este caso un edificio público como una escuela, lo que argumenta también parte del área educativa de la provincia ahora es que faltan ese tipo de gasistas faltan ese tipo de gasistas calificados Perdón por la por la torpeza, pero un gasista común quizá tenga una calificación A y vos necesitas un gasista calificado especificidad B. Necesitas algo muy puntual no sabía eso. Eh, y que bueno eh, justamente tuvo su, su caso eh, a propósito de la tragedia de Moreno que ha llevado también al Suteba, uno reclamaría que el Suteva tuviese una posición mucho más activa respecto a esta situación. El Suteva oficial digo no el que conduce Roberto Varadel, eh, pero tema en los acuerdos paritarios, entre otras cosas, estableció que cuando la temperatura baja a una determinada cantidad de grados, las clases eh, comienzan más tarde o no se llevan a cabo. Eh, quizá lo que tendremos que hacer es que aún cuando las temperaturas bajen, las escuelas estén en condiciones ¿no? y no seguir perdiendo días de clase. Pero bueno, es un tema que reitero, ojalá que por un lado, en cuestiones climáticas tengamos un respiro, y fundamentalmente que el Estado se ocupe de lo que se tiene que ocupar porque así como uno ve una escuela privada con los padres llevando a los chicos con total normalidad, a metros, encontrás la escuela cerrada, en este caso por problemas de calefacción, con las luces apagadas y es una postal tristísima, sumamente triste. Sumamente triste porque ahí la diferenciación este, social está marcada no por aquel que tiene... ¿No? Sí, porque aquel que tiene, sí está dentro de la normalidad, increíblemente está marcada por aquel que está obligado, que es el Estado, sí, claro. a brindarle servicios, más cuando el Estado habla sobre su presencia permanente. Sí, claro. Entonces, vos tenés que ponerte a pensar y decir, bueno, ¿qué cosas debería hacer? Yo no sabía, por ejemplo, gracias a Ubaldo por informar, no sabía que había un tipo de gasista matriculado especial para... Para uh -huh. edificios públicos sí. no tenía ni idea de eso. Pero supongo que esto no debe ser nuevo, debe ser viejo. Es decir, no tenés relato ni tenés excusa. No, de ¿entendés? ninguna manera. De ni ninguna tenés manera. excusa, porque además pasaron dos años donde se pudo haber hecho eso. pero Estamos con el diario del lunes, pero parece lo de cuando él habló sobre los trenes decía, ¿qué es la normalidad? Lamentablemente. Eh, lamentablemente. La puerta, que necesitas a alguien muy especial para poner una puerta. Eh, si es un marco común, vas, compras la puerta y pones y ponés una, uh -huh. una puerta. Sí. Incluso, qué sé yo, yo no, no lo puedo entender. No eh, hay forma de que me haga a entrar en la casa Creo que va dando también eh, ciertos fracasos que tenemos nosotros como país en cuanto a, a todo tipo de políticas, porque... Supuestamente en un país como la Argentina, que reclama tanta tanta mano de obra, debería haber suficientes obreros calificados para que esto ocurra. Si sí, sí, no. ya estás necesitando eh, este, gasistas especiales, uh -huh. si estás necesitando un cuerpo de trabajo que diga que hay que hacer en una escuela, que, que tenemos un equipo que sabe ponerte ventanas, claro. ponerte una puerta... Eh, ahí, el estado, lo, ahí el Estado debería intervenir para formarlos y para que la educación... Para, dar trabajo. para que la educación además conduzca a Marcelo a, una, a, dar, respuesta, a dar respuesta, porque así como uno conoce lo, lo, las formaciones en otros países, que no todo el mundo arriba a la universidad, pero sí tenés eh, trabajos calificados en profesiones que tienen muy buenos ingresos y que son muy necesarios, claro. desde carpinteros a... Techistas, a trabajo social, bueno, todas iniciativas en las que, por ejemplo, está parte de la familia de mi esposa que vive en Alemania. Eh, muy pocos han llegado a la universidad de ellos, pero el resto tienen una muy buena vida con trabajos calificados, para los que se tuvieron que formar prácticamente en paralelo a la escuela secundaria. Por eso me parece que hablamos de, de un tropiezo histórico que lamentablemente se está repitiendo como el loop, ¿no? En la, en la historia. Argentina. Pero bueno, sí. hablamos de bajas temperaturas también y no queríamos dejar de mencionar toda aquella iniciativa que conduzca a dar una mano a quienes más lo necesitan. Eh, lo contábamos el año pasado, lo publicamos en la obra de Burlingham, el equipo solidario del Oeste, es un grupo de vecinos y vecinas, no solo de Morón, sino también gente de Hurlingham, que trabaja todos los días, prácticamente, dando una mano a la gente en situación de calle que, por ejemplo... Eh, vive, por decirlo de alguna manera, en las plazas céntricas de Morón o que busca refugio en el túnel del ferrocarril Sarmiento. Aquí en Urlingam, el equipo que conforma hombres y mujeres de la agrupación Urlingam tiene futuro, que tiene como referente al, de, a uno de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la provincia, hablamos de Jorge Tazar aconseja el mandato cumplido, Vienen realizando desde hace años una tarea para dar justamente contención, abrigo de todas las maneras posibles a gente que quizá no lo vemos, pero también está en situación de calle aquí en el distrito de Burlingame. Hablamos con Jorge de esta iniciativa que busca dar ese tipo de reparo y lo compartíamos de la siguiente manera. Dale, dale. Ahí está. Empecé. Y en esta tarde de hoy, en esta tarde de viernes, aquí en la hora de Hurlingham, vamos a abordar un tema que aparece en los diálogos cotidianos, que tiene que ver con estas bajas temperaturas que se han registrado a lo largo de esta semana en curso. En algunos distritos esto está institucionalizado, es el propio municipio quien lleva adelante campañas como el Operativo Frío en el municipio de Morón, pero aquí en Urlingam le está poniendo el cuerpo a esta situación una organización política, un colectivo político y social de Urlingam, que es la agrupación Urlingam Tiene Futuro, que conduce Jorge Tazara concejal mandato cumplido, funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Justamente lo tenemos en línea y vamos a charlar con Jorge a propósito de esta iniciativa, que él va a definir, que él va a explicar y que nos va a contar en qué consiste. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ubaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, ¿cómo, cómo surge esta iniciativa que por supuesto está impregnada de un principio solidario, de acercarse con distinto tipo de recursos a personas que necesitan paliar estas bajas temperaturas, al menos en nuestro distrito. Sí, bien como dijiste, bueno, esto es algo que comenzó, este es el séptimo año que estamos eh, realizando estas salidas. Eh, la verdad, como uno de los lugares que me tocó estar, fue director de Defensa Civil cuando el intendente era el hoy ministro Juan Zabaleta, eh, y la verdad que empezamos a trabajar sobre el tema de la demanda más allá de las demandas sociales, y empezamos a trabajar sobre el tema de, de, de, de qué hacíamos con la, los, los, los días de frío, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a trabajar en la vía pública, digamos, empezamos a ver las diferentes situaciones que se iban generando, entre ellas era la situación eh, de personas que estaban en situación de calle, eh, por lo pronto hemos decidido a partir de ahí hacer estas salidas nocturnas, ya siete años como bien dije recién, de domingo a domingo asistiendo a, a, a las personas que están pasando por esta tan desgraciada situación. Uh -huh. eh, hasta el momento, en, en estos en estos primeros recorridos, convengamos que esta semana es la que el frío se ha empezado a sentir, en un otoño que hasta ahora había sido bastante benévolo. Pero ¿A cuántas personas han asistido desde que comenzaron este año con esas recorridas? Y hasta ahora son 15... Entre... 12 y 15 personas por día uh -huh. que estamos asistiendo. Sí. Eh, si bien hay gente que está de tránsito o está de paso, eh, en su gran mayoría eh, residen prácticamente en el, en el distrito, ¿no? sí. o es en un banco, o en una plaza, o una estación, y es, eh, es el tema de ir a buscarlos, ir a claro. buscarlos a ver y encontrar dónde están. Si bien también van rotando en lugares donde ellos eh, pernotan, sí. es, es difícil a veces hacer un trabajo muy minucioso o uh -huh. eh, muy puntual. Eh, ¿Qué tipo de asistencia le brindan ustedes, teniendo en cuenta que, reiteramos, son una, una agrupación, no, no, no son representantes directos del Estado, sí un colectivo uh -huh. de gente que trata de dar una mano, en este caso, solidaridad mediante a quienes lo necesitan, ¿con qué los ayudan? Bueno, en realidad lo que hacemos es dar un plato de comida caliente, Uh -huh. eh, siempre va variando día a día, durante sí. los siete días de la semana, siempre tenemos platos diferentes. Le dejamos un cítrico, en todo caso, eh, eh, un, un té caliente también para que lo puedan preparar por el otro día a, a la mañana, una infusión que nosotros podamos brindarle. Eh, y últimamente, por suerte, eh, estamos repartiendo frazadas, frazadas que mayormente son donadas uh -huh. eh, por vecinos, vecinas de Urlingan se comunican con nosotros, se contactan a través de nuestras redes y eh, hacemos este sistema eh, en el cual ellos colaboran de esta manera, como hay otros vecinos también que quieren colaborar de manera más activa, entonces lo que le pedimos es que ellos nos identifiquen dónde claro. eh, se encuentran eh, estas personas o dónde pueden encontrar eh, una persona en situación de calle, como para que nos comuniquen y podamos nosotros asistirla. no ese Dentro es una de las herramientas sí, que tenemos. Sí. Es un dato clave este que, que señalás porque sirve como para que quizá la gente que está en las distintas localidades, en los distintos barrios, no solo en el área céntrica de Burlingame, pueda dar un detalle de esta situación. ¿Cómo se puede comunicar? ¿Cómo la gente puede? Tanto para señalar, para contar de un caso, como para poder brindar algún tipo de asistencia, una frazada que ya no use, ropa de abrigo, elementos. Bien, nosotros tenemos un celular que es 113. 651 56 30 repetilo, repetilo lentamente, Jorge, así lo podemos publicar en el graf. 11 3 11 3 651 651 56 30. 56 30, perfecto. Allí la gente se puede comunicar. ¿Y para qué tipo de, de, de posibilidades, Jorge? Sí, mayormente lo que es la identificación, lo que nosotros llamamos la identificación de la ubicación uh -huh. eh, de esta persona que esté pasando por una situación así. Eh, la verdad que eso es lo que más eh, ayuda nos pueden llegar a dar. Eh, estamos bien con el tema de las donaciones, estamos bien con el tema de la organización, lo que tiene que ver con el tema de las salidas nocturnas, estamos bastante organizados, creo que en estos siete años eh, adquirimos cierta experiencia y cierta acción, la cual nos lleva... A, a coordinar diferentes, eh, diferentes eh, motivos para, para organizarnos, ¿no? Uh -huh. Así que creo que eso primor es primordial, eh, lo pueden hacer también a través de nuestras redes, mucha gente nos manda por ahí fotos que sacan con el celular y las suben directamente de a la página de, de, de nuestro Facebook o de nuestro Instagram, uh -huh. que es HTF Tiene Futuro, y, y a través de, de esas... Eh, esas facilidades, digo, lo que tiene hoy la tecnología, eh, suelen eh, mandar una fotografía o la ubicación también del lugar donde se encuentra esta persona en situación de calle. Obviamente que hablas de una iniciativa que ya tiene varios años eh, de, de trabajo, de este recorrido, de darle una mano a quien lo necesita, eh, ¿cómo fueron aquellas primeras experiencias? Me imagino que... Eh, uno se encuentra con una persona desvalida en muchos sentidos Una persona que quizá hasta, y uno lo entiende naturalmente No estamos haciendo un juicio moral ni mucho menos Que por Totalmente. ahí pudo, pudo haber tomado para pasar la noche no Como para capear el temporal de las bajas temperaturas eh, eh, ¿Cómo se ha dado ese acercamiento? Que no es un asunto fácil, no es un asunto simple es, es, es, Son realidades diferentes, son historias diferentes uh -huh. Las que tienen entre sí eh, muchos, en los cuales hemos brindado hasta en su momento, en su principio, no un lugar de abrigo, eh, le escapan un poco a esa situación, eh, porque pueden llegar a perder el lugar en el cual ellos descansan todas las noches. Claro. Eh, eh, la verdad es que es bastante complejo, igual por suerte dentro de la agrupación hay algunas compañeras que son psicólogas, entonces también con ellas podemos eh, eh, salir en estas, en estas eh, en estas situaciones y nos ayuda también un poco más a comprender la situación del otro o de la otra. Eh, nos sorprendió sí encontrar mujeres, cosa que no encontrábamos hasta hace algunos años. Uh -huh. Hoy la verdad es que tenemos tres, tres mujeres en situación de calle. En eh, su gran mayoría ya los conocemos digamos, estos, durante estos siete años. Eh, nos han esperado en el mismo lugar, eh, con los brazos abiertos, charlados, eh, es como que ya esperan también la llegada por de parte nuestra. Si bien es una situación que obviamente a nosotros no nos gusta, que estamos en parte, nosotros no somos el Estado, como bien dijiste, ni tratamos de reemplazarlo, sino colaborar desde nuestro humilde lugar como para poder eh, acercarnos un poco más también a la gente con, con mayores necesidades que nosotros, obviamente. Bien, Jorge, conocemos varias de estas iniciativas, también la gente de Manos Solidarias del Oeste, que por ejemplo... Eh, proporciona ayuda a gente en situación de calle en, en un lugar como Morón que está verdaderamente colapsado en ese sentido, no con, con comida caliente, Totalmente. con una frazada y demás eh, celebramos que en medio de la desgracia que significa una persona en situación de calle no es algo para jactarse, ni para celebrar, ni mucho menos haya alguien, otro paisano de Burlingham que le pueda dar una mano, por lo menos para para pasar las peores noches de este invierno en ciernes que nos está eh, nos está castigando, por supuesto aquí en la obra de Urlingham siempre van a tener un canal de comunicación para dar a conocer este tipo de iniciativas. Bueno, de mi parte les agradecemos mucho esta información que sea eh, también brindada a través de un medio tan importante como el de ustedes y agradecerle también a Marcelo López Virra, que es el director de Red Solidaria en Urlingham, el cual también está colaborando de manera permanente con nosotros, uh -huh. identificando a, a personas o situaciones eh, también en la vía pública que requiere por ahí de nuestra de nuestra ayuda. Así que también agradecer a la Red Solidaria que está trabajando y colaborando de forma permanente con nosotros. Jorge, acá el amigo Marcelo Cogan quiere hacerte una consulta. ¿Cómo andas, sí, Jorge? ¿Bien? Marcelo. Muy bien, Marcelo, muy bien. Te hago una, una consulta desagradable. Eh, Las personas en situación de calle eh, sufren algún tipo de, de, de acción de violencia o de discriminación directa sobre ellos que también... ¿A ustedes les haya tenido que se hayan tenido que enterar de esa situación? La verdad que diste justo en el clavo, es, eso por ahí mayormente lo que quería <ríe> retransmitirles con antelación. Y sí, eh, entre ellos mismos, ¿no? Situaciones bastante complejas, eh, situaciones por ahí desagradables, por eso en lo posible, tratamos de, de, de, de acercarnos de alguna manera un poco que no se sientan invadidos, ¿no? Tampoco dentro de su privacidad, de la privacidad claro, que claro. A tener, y tampoco generar conflicto entre entre de, por situaciones conversas digo, entre ellas. Eh, sí, es complicado, la verdad que es bastante complicado. Uno está asistiendo, no sabe a la persona que asiste, eh, ah. no sabe las necesidades más allá que están a la vista, pero no saben las necesidades o el trasfondo y la historia de cada uno cada una de estas personas que está pasando por esta desagradable situación, ¿no? O sea, ustedes, sí, exactamente es así. ustedes llegan y se encuentran con una situación en, eh, con una situación límite y tienen que, como se dice habitualmente, pilotear y ver qué se hace. Exactamente, exactamente, tratar de hablar, de, de hablarle de otras cosas, de conocer un poco más de ellos, cuando claro. mayormente, en su mayoría, digamos, están siempre bien predispuestos uh -huh. o ¿no? predispuestas a charlar con nosotros. Y después hay una gran minoría que prefiere ni siquiera agarrar el plato de comida eh, y no tener contacto ni con nosotros ni con su entorno, ¿no? Pero bueno, es complicado, es complicado, pero creo que en este tiempo eh, ahora nos tocó, digo, mayor cantidad, asistir a mayor cantidad de, de, de, de gente, pero eh, la verdad que no tuvimos algo desagradable hacia nosotros, sino las situaciones por ahí son más... Eh, internas, ¿no? Son del de, de grupo de la ranchada, como le, llamo, le llaman ellos, uh -huh. eh, en la cual se mueven de acá para allá. Gracias. Bien, Mar, eh, Marcelo eh, participaba en esta entrevista porque la verdad es que surgen un montón de preguntas que uno se hace, ¿no? M ah. Mientras escuchaba la respuesta que le dabas recién a, a Marcelo, se me ocurría preguntar si han encontrado que los casos se repiten en estos siete años, ¿no? Sí. Si el tiempo los ha vuelto a poner frente a personas que por ahí ya están en situación de calle desde tiempo antes de que ustedes iniciaran este camino. Sí, sí, sí, sí. Bueno, una de las personas que nosotros, Hugo, dice llamarse Hugo, sí. eh, está, nos comenta que hace más de 30 años que está en situación de calle. Eh, no tiene lugar, eh, digamos, de, de estadía permanente, sino que va dentro de lo que es José C. Paz, San Miguel... Eh, 3 de febrero suele estar en estos lugares en forma alternada, sí. eh, pero es la verdad que es, es, son muchos años en los cuales esta persona eh, que a nosotros nos afectó, digo, desde, sí. desde lo espiritual y, y de no saber tampoco qué tipo de ayuda le podemos llegar a dar nosotros, ni a veces el Estado, porque ojo también, muchos de ellos eh, no, no prefieren la ayuda del Estado. No, claro, sí. En su oportunidad, en el año 2016-2017, eh, por aquel entonces, como decía el intendente Juan Zabaleta, nos ofrece el microestadio municipal uh -huh. para estas personas, por lo menos en, este mes y, en ese mes y medio de las olas grandes olas de frío pudieran llegar a pernotar y, y la verdad que no, no nos costó un montón convencer a, a muchos de ellos para que estén en el lugar o estaban dos días y se iban, después no los volvíamos a ver en el distrito ah. ni siquiera venían por un plato de comida son situaciones complejas digo que, que amerita otro tipo de, de, de atención más que la nuestra pero bueno, es lo que tenemos al al alcance hoy como para poder asistir y ayudar. Y que nunca es poco, Jorge. Te agradecemos tu tiempo. Un saludo grande a los amigos y amigas de HTF, sabemos del laburo, en muchos casos silencioso, ¿no? Estamos asomándonos a una iniciativa que en realidad ya tiene siete años de vida. Lo queríamos contar, porque también está bueno dar este tipo de ejemplos aquí en, en nuestra ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo, reitero los saludos de toda la gente de la obra de Hurlingham para los amigos y amigas de HTF. Que tengas buen día. Muchas gracias por siempre estar. Gracias. Bien, Marcelo, compartimos este, <coughs> este diálogo con, con Jorge Tazara, que por supuesto es un disparador para una problemática que requiere abordajes muy profundos y que además creo que es un, es un buen punto de partida para, para discusiones a futuro y, y a presente también en relación a, a lo que genera la situación de calle, no solo el que, lo que la provoca, que una persona termine viviendo en la calle, sino los efectos que tiene sobre una persona en esa condición. Pero bueno, hoy nos ocupamos de lo urgente, que a veces no es lo importante. Acá se dan la mano, no es lo urgente y lo importante que es darle una mano a gente que, bueno, cualquier ayuda, cualquier caricia, cualquier gesto, siempre puede llegar a ser bienvenido. Y nos alegramos que la gente de HTF esté poniendo en marcha esto. Sí, porque además la... <coughs> La voluntad tiene eso, ¿no? Tiene eso en el caso de esta gente a la cual felicitamos por este por este trabajo y este iba a decir esfuerzo. Eh, no creo que sea un esfuerzo para ellos ser este, ser solidario, pero sí es un disparador, como dice Ubaldo, uh -huh. de muchas preguntas que son el comienzo de encontrar las respuestas y de encontrar caminos para ver qué se puede hacer. Exacto. ¿Qué se puede hacer? Bien, y recordamos durante la nota que teníamos la posibilidad de compartir el teléfono de contacto con HTF para que ellos que puedan dar una mano puedan, puedan hacerlo de la mano de la manera que sea posible. ¿Sí, Marcelo? Así que, bueno, ojalá que la semana que viene nos dé un respiro en cuanto por lo menos a las condiciones del clima, que podamos tener eh, por lo menos algo más auspicioso para, para que esto no termine afectándonos en las clases, en la gente que vive en la calle y tantos otros frentes posibles. Por mí, en lo que a mí respecta, hasta acá llegué. Hasta acá llegamos. Eh, bueno, gente, como siempre decimos, buen fin de semana, pásenlo bien. Miren que lo, lo importante son los afectos. Eh, en todo orden de la vida, sobre toda cuestión personal, municipal, provincial, mm -hmm. nacional, planetaria, básicamente lo que vos encontrás es sí. que a alguien han lastimado en sus, en sus afectos y, la persona empieza y, y las personas reaccionan. Eso es, lo que, eso es lo que pasa de fondo. Entonces, por eso le decimos le decíamos un buen fin de semana, estar con la familia. Cuando te pase algo, tu familia es la que te cubre. Entonces, es ahí el reducto con quien tenés que tratar de pasar el mayor tiempo posible disfrutando, por supuesto, para eso estamos, y pensando todas estas cosas en las que hablamos con las cuales como siempre decimos en la obra de Hurlingham, en todos los segmentos nosotros no estamos buscando que vos estés de acuerdo con nosotros no, por no. supuesto por nosotros supuesto. lo que buscamos es ser disparadores para que vos pienses, Cerra vos el programa sí, eh, primero esto que decía recién Marcelo ¿no? De de la posibilidad del disfrute de, de como dicen en una canción Jaime Ross, ¿no? es tiempo de regocijarnos bastante sufrimos habitualmente así que <risa> si tenemos la posibilidad de hacerlo hay que disfrutarlo, y un último mensaje que tiene que ver con una recomendación de la que ya hemos opinado en su momento este sábado, el día de mañana, va a estar nuevamente el Mercado Central en Urlingam ahí frente al edificio municipal, una iniciativa que el Intendente Interino Damián Celsi garantizó va a continuar durante todo el mes de junio. Ya dijimos lo que teníamos que decir sobre el asunto, aquellos que puedan ser beneficiarios de esa política, ojalá que puedan acceder. Y también recordar que se está trabajando para la inauguración de una sede del ANSES en la localidad de William Morris también, teniendo en cuenta que ANSES brinda respuestas en el terreno social que mejor que estar en una de las localidades en donde esas demandas están más que presentes. Así que, bueno, acotar esos dos títulos en el cierre de la mañana. Que tengan todos un gran fin de semana. Buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.